Yo compré café. Mi amigo tomó una foto. Mis amigos tomaron café. Tom cantó espectacular. La barista escuchó a Tom. Nosotros bailamos fenomenal. Ella no bailó. Ellos celebraron mucho. ¿Y tú qué hiciste en el café? ¿Conversaste? ¿Estudiaste? ¿Desayunaste? Al final, yo estudié. Compara y contrasta. Ella toma café por la mañana. Ella tomó café anoche. Ella estudia por la tarde. Tom cantó en el café ayer. Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo compré café. En una oración con dos verbos seguidos, solamente el primer verbo se conjuga. Yo necesité tomar café. La forma negativa del pretérito simple se forma agregando no antes del verbo conjugado. Yo no tomé café. Una manera de formar una pregunta es levantar el tono de voz al final de una oración declarativa